TIEMPO IMPERFECTO EN ESPAÑOL TIEMPO IMPERFECTO Verbos terminados en IR, video número 27 SERVIR, TO SERVE Yo servía, tú servías, él, ella, usted servía, nosotros, nosotras servíamos vosotros, vosotras servíais. Ellos, ellas, ustedes servían. Mi tía servía la cena a las siete de la noche. Competir, to compete. Yo competía. Tú competías. Él, ella, usted competía. Nosotros, nosotras competíamos. Vosotros, vosotras competíais. Ellos, ellas, ustedes competían. Mi tío siempre competía en las competencias deportivas. Corregir. To correct. Yo corregía. Tú corregías. Él, ella, usted corregía. Nosotros, nosotras corregíamos. Vosotros, vosotras corregíais. Ellos, ellas, ustedes corregían. José corregía sus errores en el examen de química. Despedir. To say goodbye. Yo despedía. Tú despedías. Él, ella, usted despedía, nosotros, nosotras despedíamos, vosotros, vosotras despedíais, ellos, ellas, ustedes despedían. La maestra despedía a sus estudiantes a las tres de la tarde. Elegir. To choose. Yo elegía, tú elegías, él, ella, usted elegía, nosotros, nosotras elegíamos, vosotros, vosotras elegíais, ellos, ellas, ustedes elegían. Nosotras siempre elegíamos el coche o el carro más costoso. Freír, to fry. Yo freía, tú freías, él, ella, usted freía, nosotros, nosotras freíamos, vosotros, vosotras freíais, ellos, ellas, ustedes freían. Yo freía huevos para el desayuno todos los fines de semana. Medir, to measure. Yo medía, tú medías, él, ella, usted medía, nosotros, nosotras medíamos, vosotros, vosotras medíais, ellos, ellas, ustedes medían. El arquitecto medía varias veces el terreno donde iba a construir nuestra casa. Pedir. To ask for. Yo pedía. Tú pedías. Él, ella, usted pedía. Nosotros, nosotras pedíamos. Vosotros, vosotras pedíais. Ellos, ellas, ustedes pedían. Nosotros solo pedíamos ayuda para las personas más necesitadas. Reírse, to laugh, yo me reía, tú te reías, él, ella, usted se reía, nosotros, nosotras, nos reíamos, vosotros, vosotras, os reíais, ellos, ellas, ustedes se reían. Juliana se reía mucho cada vez que escuchaba mis chistes. Repetir, to repeat. Yo repetía, tú repetías, él, ella, usted repetía, nosotros, nosotras repetíamos, vosotros, vosotras repetíais, ellos, ellas, ustedes repetían. Nosotros repetíamos todos los ejercicios en clase. Seguir, to follow. Yo seguía, tú seguías, él, ella, usted seguía, nosotros, nosotras seguíamos, vosotros, vosotras seguíais, ellos, ellas, ustedes seguían. Los estudiantes no seguían las reglas del salón de clase. Sonreír, tú smile, yo sonreía, tú sonreías, él, ella, usted sonreía, nosotros, nosotras sonreíamos, vosotros, vosotras sonreíais, ellos, ellas, ustedes sonreían. Nosotros sonreíamos cuando la maestra nos contaba historias infantiles. Círculo número 27 imperfecto de los verbos terminados en IR. En esta clase estudiamos los verbos servir, competir, corregir, despedir, elegir, freír, medir, pedir, reír, repetir, seguir y sonreír. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 27, donde tenemos las eh, raíces de estos 12 verbos para conjugarlos en el tiempo imperfecto. Recordemos que son verbos terminados en IR. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta.